Pasa que tienes que intentar que no te pegue ningún zombie cuando lo vas a ver. ¿Qué pasa, Julio? Tengo 500, voy a darle a la máquina, ¿no? Bueno, <risa> no. ¿Te da? no, no, ¿cuántos son la máquina? ¿700 o no? 950. Uh, ¿En serio, tanto? No es un arma. Uno, dos. Cuchito. Tienes que darle cuatro. ¿Cómo? ¿Me hace daño si me explota la cara o qué? ¿Qué si sí. ¿Te han entrado? Hostia, me están, me están quedando tios, ¿no? Todo a um... Hostia, no, no, que te... Pero, fomsi. Mata, mata, primero Dime, fomsi. No puede basar, no tiene problemas de red, tío ¿Cómo Por que no tiene problemas de red que has hecho, tío? pues que tengo internet de mierda tío esta casa de Wolf casi con un pentas que te lo copie y ya te digo ¿Te últimamente, últimamente también ya esté el tío la otra día me a caer las charlas tan cero, tío pues tiene no lo mismo que reo. yo me parece la otra día para nit, me caer ahora todo qué hora es ya no sé doce uno ah claro yo ni no me enteré ¿Qué está pillando? A ver, a ver, a ver, a No tengo caja no, no tengo balas, ver, No tengo balas. Cúbreme. a ver, a a ver, a ver, a ver, a ver, a ya a balas a eh. ¡Buenísimo patito wolf! Una armica ahí, puta madre, ¿no? Qué? A ver qué mierda nos toca. ¿Qué es esto? Tiene pinta de hacer... A ver. Sí, tiene pinta, tiene pinta. ¿Qué arma? Esta. ¡Oh, oh, oh esa es buena! Esa es bien, esa es bien. O sea, pero tiene para recargar esto, loco, madre mía. Uh. No, ese momento. A mí sí. oh. oh. me lo viene a robar. Hombre, caes, eh. ¿Qué Cuidado claro. este que cae Cómo lo tienes, cómo lo llevas ¿Nos hemos pasado de ronda ya o qué? Sí, ronda 4 Yo quiero pasar por aquí O sea, si es chulo ¿Dónde, dónde? Aquí hay uno Tiene pinta de que me voy a quedar Sin balas muy pronto para la cabeza qué hecho. detrás detrás ¡Opas! ay la verga Está ojo ojo a tu izquierda y por qué me explotan tío por el fuego si están no, quemando stallan vamos a hacer un acampadito va, sígueme Ven, ¿Dónde? ven, aquí, ven aquí. Detrás, yo, detrás, detrás detrás oh, detrás detrás detrás detrás detrás detrás detrás detrás ven detrás la... Ven, ven, ven hammer, Ven, Así me gusta. los Voy, voy Bueno, están muy lejos aún Ahora no, es que van muy lentos aún Cuando empiezan a correr todos Ahora ya aún caminan Baja, baja Cuando Me voy a comprar eso que me habías dicho antes Que no sé qué hace Vale La bebida esta Ah, lo de las balas Matas con menos balas Hacen más daño tus balas Se me gusta, tío Noche, ojo, ¿eh? este mío. Vamos, un ojo que munición doble. Ahí digo, dobles puntos. Mata, mata ahora, mata ahora. Corre, corre. Es Matus y ahí. Ese fue el mejor que los últimos de zombies que, que se editan. Es Black Ops 2, tío. Tiene buena pita, ya, eh. Los ¡Más son, dos! Son los... No he viciado yo ni nada, tío. No, si no, hay más fácil. dos, mantén el más dos hasta que se acabe el otro. Ah, es que no sabía si teníamos más dos, ¿no? Te sale abajo, te sale no, abajo. No. ¿Por qué coño he borrado puto, cabrón? Lo... No, no, este es otro. Hostia. Este no es el del mage, ¿no? El que puso el maje. No, ese es uno que, que he encontrado yo. Recargando... Estoy... Munición, munición, munición. ¿Dónde? Le tuvo papi. Es el último zombie. ¿Sí o no? Mira como un... Vale. 200, eh. Tenemos. Eh, 2000, eh. Tenemos pasta, eh. Cuidado, eh. Jo, yo que tengo 4.440. ¿Qué me puedo comprar así de. de, de bebidas y cuando, tal? Eh, cuando tengas 3.500 avísame Tengo 2.900. Va, vale, sí, me voy a enseñar una cosa. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! Lo que me ha salido tú? ¿La ¡Ojo! Pistolita? la pistolita de juguete? ¿Sabes lo que hace esto? Sí, ¿no? Así fue un boom. Ven, comparte esto. ¿Qué? Sígueme. Mami, dime si te sigo. ¿Dónde está? Ahí al fondo. ¿Lo ves? Lo no veo. El titán. El titán. 2500. ¡Let's go! Ah, sí, yo creo que, vamos, pírtelo tú también Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Quédate aquí en la esquinita, conmigo Dale Ser el camper Detrás, detrás No, loco. lo mato yo Pues no Hostia Hostia Me encanta esta arma, loco, hola Ahora mato de... Hostia, Lami, cuidado que está recargando. Cúbreme. Voy a pegarle así. Me gusta porque es mato. Estoy matando a gente. Bueno, pues otra rondica. ¿sí no. Aquí podemos campear un buen rato. Llegar a un punto que tenemos que irnos. <risa> falta malulay youtube muchísimas gracias por ese pedazo de sub de, de su... no de follow bienvenido al streaming claro que sí bro es un pedazo de juego chaval es, es una pasada bro estamos jugando me aquí mucho, eh. me hacen está... corriendo eh. estamos aquí haciendo la jugación ya bueno no, no todos pero yo nunca lo había jugado eh. Si te soy sincero sí que es un pedazo de juego a casa algún colega sí que había jugado pero cierro esta ventana tú Lambi, tenemos... Tenemos eso de dobles puntos. Hay de matar con un tiro, eh. Lo pillo, Piano. eh. Espera, espera, no lo pillo. Aguanta, aguanta, aguanta. a uno, uno. no, aún mátalos, mátalos, ¡Ojo! Tenemos que también, eh. Ahora, mata, mata primero. Sal a mata, matar, sal a matar, sal a matar. No pilles el carpintero. Uy, explotan. Oh, no, dale con balas, dale con balas, dale con balas. Dale con balas. Se va el kaboom, eh. Lo pillo. Pum. Eso nos pasamos a la ronda, ¿eh? Les recomiendo el mapa de MOB OF The Dead, ¿De, de, death. de death? Sí, death? Sí, sí, pero es muy grande para ti aún ¿Sí? Es muy grande no. para mí aún Ya lo sabéis, gente Soy un pussy ¿Aún tenemos lo de matar con un tiro o cómo va? No, no ya ha caducado Dura 30 segundos ¿Te sale abajo eh, o al medio te salen lo que tenemos? ¿Eh? Ahora no hay nada ¿Cómo? Mierda A tu casa Pata. Vale, cúbreme, ¿eh? Si necesitas ayuda, avísame Vale Ojo, que suben muchos ahora, ¿eh? No, no pilles la munición Gasta munición, gasta munición al fondo eh, Esto es una pasada Cubro, cubro, ahí Cúbreme, cúbreme Recargo, recargo Vale, va, dale Vale, he recarga, recarga. recarga y ya, ya, ya lo he hecho, ya lo he hecho. Munición ya, dale. dale. Bueno, ahí está, flippings. O sea, eso es un regalazo, esta arma, ahora sí, eh. eso es otro cantar, tío. Vale, también va. Chí, pero A van, o, os ayudo, va. Ah. Vale, bien. ven, ven, ven, ven, sígueme, corre, corre. Ven. ¿Dónde? Ah, no, quédate, quédate, da igual, da igual ¡Me la mierda! O sea, aún, aún tienes balas, ¿no? Aún tienes balas Sí Para vale, cuando te quedes sin balas, dímelo Vale, rápido. tengo 300, ¿no? ¿eh? Además, que el arma que tienes aún mata a un mundo Joder, tío, no, pero el arma que tengo me mola, tío Pero algo Por que... Eso... No, no, pero para mejorarla Ah, la, la que tengo ahora Let's go, ¿no? Mejorar, para que, para que haya más poquita eso Aún tío, no, cuando joder. te quedes sin balas Y necesites balas urgentemente ¡Hostia, ahora no, qué loco! Y ahora tú mismo Papi pillaba, va. vale. coño. Eh. O Se, pues le pillaban un buen momentito, eh. Vale, ven, ven, sígueme, Ahora sí, ahora sí. Sígueme, sígueme, sigue, papi. Vale, ab abre esta puerta. Oh. Esta. Un momentito. Sí. ¿Abre? Vale, cómprate la bebida verde. Cómprate la bebida verde. ¿Qué hace? ¿No te cubro. Pues, ya ahora lo verás cuando recarres. Vamos, nos para pa pa el mismo sitio, va. Ven, papi, papi, papi, pam, papi, pam, papi, pam, papi, pam, pim, pam, Sube, sube, sube, sube, sube, hasta la nube, loco Las ratitas Ojo, te he dejado esto, eh ¿Qué es esto? Va instantánea. Va instantáneo, hostia, lo no jodas, tío Aunque Tendrías que ver un vídeo para saber cómo se hacen cosas porque es muy difícil Si sí, no, cuando puedas mejorar la pistola La pistolita, sí, me están, le están diciendo de mejorar la pistolita Pero no sé si mejora la pistolita o esta, eh, no sé yo... no, A ver qué pistolita tienes A de toda la vida, tío, a la primera A la primera de todas, vale ¿Sí, pues cuando tengas eh, 5.000, avísame. Pues ya casi, tengo 4.200. Bueno, pero en medio de ronda no. Tienes que vale. salir a la final de ronda y dejar uno. Dale. ¿Cuánto has hecho? ¿4.000? 5.000, 5.000. Ah. 5.000, 5.000. Tata. ¿Cómo? Carpintero. No, carpintero no. O sea, se ha cogido sola. Es lo peor, carpintero. Que vienen. Si necesitas ayuda, avísame, eh. que... De momento voy. Ve de puta madre a la chavales. De mo yo creo que. Lambis vale, sabe. Vale. Eh. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Pim bom, pim pim! madre mía! ¡Qué recarga, tío! Eh, aquí hay una nuke, ¿Qué coño es esto, tío? Un momento, vale, cúrame. Cuando, cuando vuelan todos, pillamos la nuke. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ayuda cúbreme porque apuntas, coño? Pero aquí, ahí hay algo, de chupar. Vale, ven, ven, sí, ven, ven, corre, corre, corre, corre. ¿Dónde está Ponte estás? la pistolita, ponte la pistola, estoy abajo Dale. Ponte la pistola, ¿Sí? cruza aquí Y tú pones tú? alt, y pones alt Alt Vale, sal, sal, sal, sal, sal, sal, animal, sal Que te mueres ¿Y ahora? Vale, y ahora, cuando... ahora vuelvo a cogerla Píllala, píllala, píllala, píllala Alt No, te puedo creer Sal de ahí Pero aún está mi arma, ¿o no? Sí, píala, vete No puedo, tío ¿Te has metido en el fuego, que meterte en el fuego. ¿Cómo la meto? Si no. No, no puedo tú. Pero ¿dónde no se meterte en el fuego del tirón? Es que has estado mucho roto en el ah, fuego. Ah, yo qué no sé, meter? no sé si me tenía Yo que sé. ¿No puedo disparar? Que mierda. No puedo tú. No, no, mata, mata, mata. Tranquilo, tranquilo. Yo me, ¿Yo me voy a morir aquí? ¿Puede ser que me muera? Sí, sí, te vas a morir Tiene pinta de que me muera, ¿no? No me, me deje, no hacer nada No me dejes morir Y ah. luego, a la próxima ronda me revivo, ¿no? O... Sí Súbete arriba y campea Súbete arriba No, no, no, no. Pero mi pistola, ¿dónde estará? Mira, te, te lo explicar No, no, ya lo has perdido Te lo vuelvas... explicar Claro, te voy vuelvas... Te explico ibas... lo que tienes que hacer, mira ¿Tienes que coger? Sí no, no, no. No, no. ¿Por qué? Mira, mira, eh. mira no puedo pasar más, Doc. Porque no sé, Porque la salsa muy bloqueada, tío. No, tú solo me has bloqueado, no, no, no, em no, Mira, volcas. Yeah. Mira, anda, coger... mira. Mira, mira, mira, mira. Oh, no tengo arma. Mira, mira, mira un segundo. Mira. Te miro. Tienes que coger, metes el arma y sales. Dale. Y te esperas. Y no la debes. Sale el arma, te metes, la coges y te vas. Vale, ¿qué te iba a decir? Voy a... Buscar... Ves a la caja, ves a la caja, ves a la caja Es venga. que no tengo nada Te cubro Te cubro No, no, te matas con esa pistola porque no vas a hacer nada Bueno, a ver Cuidado, eh Métete, métete Yo quería, lo quería oh. la mía, tío Quería la mía Quería la mía, quiero la mía A ver qué mierda me dan Un franco de mierda, tío Se Tú, lo pues estamos muy jodidos, eh Si la puta, no lo sé A ver qué lo voy a dar Hostia, pero si... ¡Oh, no tengo balas! Dale, dale, dale con la pistola. Voy. Vale, dale con la pistola a todos ahora, va. Mata, tú, mata, tú, mata, tú. Con la pistola. Vale, dale, dale, dale. Es que no veo a nadie, tío. Mata a estos, no tengo balas. Estoy muy jodido ahora mismo, Wolfkas, No tengo balas, tío Boa. Madre mía Mira de, de caja Por favor Tierra de caja Que, ¿tú crees que me tenga que tocar la mierda Franco esta? Con cuatro tiros se va la mierda no nice, vale. Sígueme, ven, ven, ven ven Sígueme, sígueme Vengo, vengo ¿Dónde estás? Aquí detrás Adiós. Corre una Ah, ya se pone chungo Eso te lo digo Una, una arma, aunque que sea, tío, bien. algo Estáis bien, en bien. ronda 13, tío, Uf. Bueno, Ferran. Buena suerte. GG Tira de caja. ¿Dónde está? No tengo, no tengo oh. balas. No tengo balas. Estás morted. Lo sí. siento. Pero no, tranqui, tranqui. Tra no, no, no. No tengo balas. No tenía balas. Ya es, ya es para un momento. Vale, voy. Rata, vente. Quieto, quieto, quieto ahí, quieto ahí. Pero no te voy a tener mal, ¿no? ¡Oh! ¡No, ¡Corre, corre, corre! Claro. Bueno, pero, pero que va Estás muerto Pero dime el sentido de que tengo que ir, loco Que venía una horda y no me ha dejado O sea, me, me han arrollado ¿Qué sentido quieres? Si no ves que subían Yo qué... No lo he visto, estaba mirando para afuera No he visto en ningún sitio donde estaban Munición máxima vale, voy, voy, voy, voy, voy, voy. Munición máxima, pero... Ah, mira, está ahí la cajita, hija de puta Está escondida, tío Mi récord en ese mapa es de... Ronda ¿No, no, 52, ¿en serio? Vete, vete Sal, sal por la ventana, sal por la ventana ¡No me dejan! Otra, otra. ¡Hostia puta, tío! ¡Qué asco, tío! De, de, de todo, ¿eh? Joder ¡Ratas! Vale, carret, estoy pegando, loco Fliparías. Y me vale. coge el Franco ¡No! ¡Pero es que no puedo! ¡O sea, no puedo! Tú corre, yo cuando te río, tú corre. Yo corro, pero me, me... O sea, no me dejan pasar Futuro. Tú, pero lo estás. ¿Estás viendo o no? Y yo intento escaparme, pero me, me encierran. Y no puedo avanzar ah. ni nada. Ni disparar, porque me coge el franco y el franco pues lo tengo que recargar. Y es una mierda esta, tío. Solo dale, dale al correr y, te, y no das ni que coger el franco. Hay uno. ¿Para dónde vamos? Vale, no, para, vete dónde para arriba, vete para arriba, vete para arriba y coge arma. Voy para arriba, va. No tengo, no tengo balas, eh. No tengo balas, eh. Zambi. Espero que me dé algo un poco más de estrambólico porque. No sé qué es esto. ¿La misma que antes? Let's go, sí o no. Hola. Bueno, se muere este. Vale. Tengo una ventana, va. Yo estoy abajo, eh. No, pero no bajes, no bajes. No eh... a subir. Vale. Subiendo. Hostia, hostia, ¿qué estás haciendo, loco? Con las encima pistolas. encima te toca la puta SMR, tío. <ríe> Qué mala eh. suerte tienes, hombre. Tío, es que... no sé. Esto es una mierda, esta arma, tío. Oh, oh, oh. Raygun. ¡Dambi! ¿Qué pasa? Hostia, por detrás. Ya no puedes morir con esto ahora. Bro, tío. Wait, wait, wait, wait. Espera. No puedo morir con esto. No puedo. No puedo. No se puede. El truco es dejar uno vivo en cada ronda y luego hacer lo que quieras y matar a después, sí, tío, porque, je... Pero tienes que tener en cuenta que soy un puto manco de mierda. Vení, ratas jerosas. ¿Cómo corren, eh, las ratas? Espérate un segundo, eh. Vete. ¿No lo mato? Hombre, no tienes balas. Estás muerto, eh. No, sí, sí. no puedes matar, es imposible que mates con la pistola. No. Me subir, eh. Lambi, que me muero. Oh, que viene, que viene. ¡Corre! ¡Wow! ¡Qué buena! Por si acaso, ¿qué arma es esa que tienes? Bueno. ¿Cómo? Ah, vale, pero. No, no tienes que disparar tan cerca, al suelo, no te, o sea, tienes que disparar al suelo sin apuntar. ¿Vale? ¿Me escuchas? ¿Tengo que apuntar al suelo? Sí. Sin... A, la, a las piernas de los zombies. Vale, pero no a o sea, las mías, ¿no? No, no, apu no, ap no apuntes, ¿vale? O sea, dispara al suelo directamente. Vale. Te digo, no se, no se dispara a la cabeza aquí. O sea, no tienes que disparar ni a la cabeza ni, ni, ap ni apuntar. Solo, o sea, solo con la mirilla, vale le disparas al su suelo, dispara al suelo, ahí está. De nuevo otra vez. Cuando haya vale. una borda a las ahí, ahí. Bueno. Mira, haz una cosa, haz una cosa. Cubre la ventana, cubre la ventana. ¿Qué ventana? No, yo tú, tú quédate ahí arriba y cubre la ventana. Y, y, y lo otro, yo te, te voy a hacer una cosita. ¿Cómo? No, ¿Qué ha pasado? Que me ha venido aquí la horda máxima, tío. caído del cielo, de todos sitios. Bueno, te estoy cubriendo, eh. De aquí no entran, eh. De aquí no entran, ¿eh? aquí no entran. yo soy muy manco, loco. Estoy sí, manqueando que flipas, ¿no? eh. O sea, puto famsic, tío. Vale. Uf, para, ¿eh? Lo tenemos que vivir vale. todo el rato, eh. Tú, lo que te, lo que te traigo, eh, escúchame, escúchame. ¿Qué me traes? Eh, dispara, cuando, cuando empiecen a subir dispara, dispara, dispara No pares, no pares, dispara, no pares, dispara, no pares, dispara, animal Vale No tienes que parar de disparar, que te trae la horda entera Vale, aquí no salen yo, yo te, cubro <risa> <risa> Me van lloviendo No, ¿A qué bajas sí, Me he caído, ah, me he caído ah, Me he caído cagón. Ahora sí que chungo, ahora sí que estamos muertos Que nada, tío, yo te cubro, tío Ah, no tengo balas. Estoy muerto. o sea te viene un poco de gente, ¿eh? solo un poco. nada tío, podéis ir haciendo curvitas y esas cosas. Yo es que no tenía balas, tío, ni, ni nada. ¿Qué, ¿Pero qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? No lo no he entendido. O sea, he tirado granadas y tal, me he puesto en plan. No no he reaccionado. te está reanimando, ¿sí o no? ¿Está reanimando Hostia, ¿qué está pasando aquí, tío? ¿Dónde estás? Has muerto en mi cara, tío. No te puedo puede creer. ser, tío. ¿Puedes a tirar. De re... Voy, voy, voy, voy. A ver, oh. qué me toca ahora, tío. Joder, qué manco, tío. Puto manco de mierda. Ahora, ten... ahora un carpintero no iría mal, eh. También te digo. ¡Vale, pie eso! No sé qué es esto. Vale, que... Vete a la escalera, vete a la escalera. Ves a la escalera, ves la, la escalera y apunta a la escalera. De abajo. Sí. Pero hola. Eso va. M métete ahí en la escalera. Me meto a la escalerica. Apunta abajo, apunta abajo, tú apunta abajo. Ok, yo tiro esto en o sea me he cargado uno. que viene? Tú dispara. Sí, y si ves que te suben muy... Vale, ahí está. Ahora lo tienes. Va, baja instantánea. Aprovechala. ¿Vale, crack. Madre mía. Eso de jugar es un lujazo, tío. Sí, pues haz pasta. Que necesitas pasta. Y en cuanto puedas, compartir el doble tiro. Oh, sí. Oh. Con esta arma es oro, eh. Que vienen, Dami, cubre. Recargando. ¿Me ¿Te No tengo nada. Saca al Inzaquil, eh. Pero no, ¿Por qué sale de la escalera? Porque tenía que recargar. Por dos. Pero es la mierda ya. No me bajo no, no, no saltes, no saltes No, no, saltes, no te... El... Subo, estoy subiendo ¿eh? Pero que yo tenía balas no, Te, te voy voy a seguir cubriendo Me voy a tener que comprar el... la de recarga rápida ¿Cómo? Sino... Por detrás Loco Por Para, detrás quédate, No mates a nada, no mates nada, no, mates nada. ¿No? ¿No? No, nada, nada, cero, cero Vale, va, no mato a nadie Qué, Qué manco, tío Qué manco, tío la Raigon tiene daño de área, vos hace falta tirar granada. No, no hace falta de atrás, detrás Oh, let's go, papi. Vale, sígueme, sígueme, no mates, no mates, no mates, no mates, no mates, no mates. Te sigo, te sigo. Vale. Ven. Para arriba. Vale. sigue, sigue y arriba de la escalera matas. Aquí. No, arriba, oh. arriba, arriba, arriba, sube, sube, sube. Ahora mata aquí en la escalera. Mata aquí. No en tengo escalera. Dispara, dispara con el arma. Yo te cubro, yo te cubro, tranqui Recargo Vale, va. vente para acá ahora eh, Ahora ahora podríamos comprar sí, sí, cosas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí bien, sígueme sí. Déjame ir a comprar esto de las balas ah, Ahora puedes, que hay armas cojos, Lo si no. uh, De las sí. balas y esas mierdas, tío Ahora tengo money, tío, ahora tengo money Ahora Uf, tengo mucho vale. money para gastar lo de las, de las las balas, balas. Vale, vale, vale. Ok, ok, gente ¡Hombre, y limoneta, Ya se acabó de streaming Muchísimas gracias por ese pedazo de, de raid Con ese siete personitas ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el directo? Madre mía, mi hermanica qué, qué hermosura de hermanica que tengo Madre mía ¿Qué tal? ¿Qué habéis hecho? Estoy haciendo unos zombies aquí No mato, no mato qué mala, qué mala. Tengo que comprarme alguna cosa más, yo que sé, algún titán, ¿no? Estaría bien, ¿no? Este de aquí. Me, me molaría comprarme un titán Porque a mí con dos tiritos me, me lo explican ¿eh? Este de aquí me lo puedo cargar A ver Joder. Toma ¿Cómo? No se si me va a matar. ¡Me ha matado el puto zombie! <risa> que no tenía piernas, loco. <risa> me jodas. <risa> Penoso, tío. Soy, soy manquísimo de ¿eh, gente. ¿Qué pasa, Cristian? Noe, eh? preciosos preciosas. Es el... ¿Qué tal? Móvil? Guapetón. ¿Has bastoronte? en serio? <risa> sí. ¿Has perdido la ventaja que has comprado, eh? Sí. No jodas, ¿en serio? Claro. vas a comprar la lava, te curo, rápido, rápido. No rápido. jodas, tío. Ah. Tú vente arriba, no, no salgas de arriba. Tú sí, estás entre, yo que sé, qué he hecho, tío. No. Yo no, no sé, no sé, no me preguntes. Estaba abajo, hostia, cae un uno de aquí. Me cubres, eh. Me cubres, se sí, atuza de papi. Pero si vale, subo vale. un papucho, ven. voy, voy. Ven. Ahora sí. os leo, gente, un segundito. Que si no, esto me van a... Oh, sigue, a ver, sigue, sigue, sigue corriendo, no. sigue corriendo. sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, vale, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo, sigo. Te sigo, te sigo. Coge la escalera, ¿vale? Quédate arriba de la escalera justo. Cojo, cojo la escalera, pero ¿la cojo Aquí. de irme o la cojo de.? ¡Qué bien! Mi... ¡Ah! Espérate, estoy recargando. Nada, thank you, thank you. Dale, va. Vale, quédate, quédate ahí. Y si, ves, si te vas apurado, tira para atrás. Solo si te ves apurado. Hombre, a ver, apurado no sé cómo lo ves. Dispara, dispara que tienes balas infinitas ahí. O sea, recargo, plan vale. recargando. No saltes, no saltes, no salto. No salto, no salto, no salto. Tú me cubres. Dale, dale. Te cubro yo, va. Madre mía. Bien, bien, bien, bien, bien, Por detrás. Me vuelvo a. Me, recargo una más y me, me vuelvo. Lambi. no te pidas, no te pillas. No, te pides, no, te no pides. me piro, no me piro. Me cubres, eh. Tú que sí. la entro, estoy recargando. Vale. Me voy a mi sitio, eh. ¡No! ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? Vale, así. ¿Y eso armas? Sabía con la mano por detrás. sal sal salta salta salta salta salta salta salta salta salta al cuidado. Vuelve para adentro, vuelve para adentro, vuelve para dentro, para dentro, La táctica es saltar y para adentro. Y. Ojo. Para dentro. Para dentro, lo que te. Vale, espérate, quiero para eh. Vale. Vale. ¿Qué recuerdos con este juego, eh? Eso ahí al fondo. Mira voy, Voy, voy, voy, voy, voy. Voy a comprar titan, Titán, chavales. Vamos a comprar el Titán, chavales. Vamos a comprar titán Gente, no puedo estar mucho por chat Pero ya sabéis Estamos aquí Haciendo unos zombies Uy, yo me tengo que ir ¿Dónde Hostia. te tienes que ir? ¿Dónde te tienes que ir? Si no es aquí ah, con ah. el tito Wolf Madre mía Hostia, me he tomado un, un titán, eh Y tengo la ventaja Esto de las pistolas también Hay de, Lo de las doble balas O algo así ¿La vi? Eh, sí Sí, también lo tengo. ¿De abajo a la tipo... izquierda, ¿cuántos iconos te sale? Dos. lo sea, de, de... Vale, pues ya está. Vale, va, gas. ¿Qué pasó, celote Gracias por ese pedazo de follow. Máquina fiera, tutón. Bienvenido al streaming, claro que sí. Qué pena no poderos aprovechar a todos que estáis por aquí hablando. Pero... Ya sabéis que en esto de zombies... Estamos un poco jodiditos, ¿eh? <ríe> Así que habéis estado con Limo, ¿no? Castro María, gracias. Mara, gracias por ese pedazo de follow. Menudo el streaming, claro que sí. Coño, muérete ya. Zombie, zombie, ¿eh? no rollo, eh. ¿Qué les pasa a estos, tío? No se mueren. ¿Cómo? Lambi, cubre, por favor. Lambi, Lambi. Me salva, es el salvador. ¡Ah! ¡Rata! O sea, ¿por qué los mato ahora también? Porque me ayudas tú, ¿no? Doble puntuación. Ah, no tengo balas, muy bien. No tengo balas, Lambi. No vale. Casi esto, claro que sí. ¡Ah! ¡Pata! Saltamos, saltamos. ¿No? ¡Oh! Wolfas, corre, corre, corre. No, no vete, vete, vete, date una vuelta. Date una vuelta, date una vuelta. Y cuando te avise me revives. Vale. No sé si puedo correr. Corre, sí, corre, corre, corre. Vete para el fondo y vuelves. A... Vete, a... vete al titán y saltas por la ventana. Sí, sí, sí, lo estaba ¿sabes? pensando. Vale, te vas ahí. Yo te cubro luego. ¿Vienen? Sí, espérate, no saltes, no saltes aún, no saltes No, no, no, aún. Aún, no, Mira, aún. no te venga ninguno y saltas. Vale, adelante, adelante, adelante, va, va. Sí, corre, viene. corre, ponte a revivir. Revive, revive. Pues revivo, revivo, revivo. Y te pongo la cheninguita por el culo. Let's go, papi. Let's go. Madre mía, vaya carry, eh. Vaya carry, vale, Tito Wolf. Corre, eh, corre, corre porque no tengo balas. Eh. Yo tampoco tengo la balas. Viva. A ah, comprar cosas. Yo tampoco tengo. <ríe> ahí estoy muerto! Uf. Bro, no tengo balas. Yo tampoco, espérate. ¿Qué tenemos que hacer aquí? En eh, este caso. Pues yo hacer esto. Ahí, ahí, claro que sí. Oh. ¡Ojo! ¡Ojo! Espérate, no lo cojas, no lo cojas aún. Ahora sí. Vale. No sé, me están viendo. ¿No hacemos de ronda? No. Vente arriba, vente arriba, a ver. bueno no tengo armas. No tengo balas, tengo nueve, nueve balas ¡Ay! ¡No tengo arma! Vámonos Tres balas Me no. quedan poquísimas balas, eh Yo tengo tres Vente, sígueme Ahora uno ¡No! ¡Me muero. Ah, Buf. Espérate, Espera, tenemos que hacer algo, tengo que comprar mis ventajas Espérate, espérate No, vete, vete arriba Hostia, bueno, me, no, ponte a dar vueltas porque si no te van a matar No, no, no, te siguen todas a ti, a mí ni me miran ya Soy vale, tan pues, guapo Me lo sigo yo, me lo sigo ¿Soy el único que le da algo ver que no apunta? ¿Cómo que no? Mira, apunto Toma, toma, toma ¡Pero no tengo balas! <risa> ¡Pero no tengo balas, tío! No te rayes, tío Te mamaste eh, pero he hecho carry, eh. A ver si, si hago un... Vale, no mates, no mates, no mates. ¿No lo matas? Vamos a hacer pasta. ¿Qué te iba a decir? Pero... Vale, eh... mat mat mataos que... Perdona, mata los que tengas delante. Vale. Pero una cosa ver, que te iba a decir qué yo. ¿Qué arma tenías? déjame ver qué arma llevas. Esta de aquí. No sé la que hace... ver. No, esta me pues gusta. Seas... Arriba, otra vez, con la de la caja. ya vale, tengo una aquí que viene. Ver pero una pregunta. No, no tengo cero balas de nada. a ver A ver, ¿qué arma tienes? Me está... esta Esa la otra. esta vale pues, ¿mata, mata a este Sí Mátalo Sí, lo mato Sí oh. Bueno, si quieres bueno. Tira la tira una granada, una granada, una granada y Te alejas Pero vete. Vale Vale, mátalo, otra vez No, si sí, me va a matar Tú, pero Otra granada Tú, qué pasa con tu cara, tío, toma Tu cara, no Venga, Disfrútalo se han otra, otra, otra ¿En serio? <risa> Estoy... Estoy... Oye, hay otro, eh, Lambi! ¡Hay otro aquí, eh! Ahora, otro más ¡Vamos a este! Tienes que matar a este Dale un poco, dale un poco, yo te lo aguanto, yo te lo aguanto Vale, vale Vale, ahora, ven Espérate Mira, te explico... Uy. Mira, tienes que ir, ven Te vas ahí, metes la arma y sales ¿Qué, ¿Qué arma? ¿Qué arma? ¿Qué arma? ¿Qué arma? La gorda, la, la, la, la, la que... Esa ¿La metes? ¿Sal? Espérate un poco. Espérate. Se viene, loquete. Cógela. La cojo. Y atrás, ¿Vale? Vale. Ya está. Me cura en tu cara. ¿Y esto? Este Ahora mete el doble. Espérate, no mates que tengo que comprar cosas yo. ¡Madre mía! Eh, chavales, ¿qué es esto? Estás flipando, ¿no? Como yo. No sé qué arma es qué armas este, esta, es, pero... Este es Usman. Va a comprar a, vale, va, a la panadería, dice. Dice... ¿Qué de pan? Dice que pan, dice. me va como alegado, lagazos, pero no pasa nada. Debe ser Hostia, por. Hostia, no tengo, no tengo la de Qué buena, de eh. Hostia, yo tendría que ir a, a tomar también, pero no tengo pasta. Luego la pillo. Ah, no, luego, no, luego. No. ¿Subes? Sí, sí, estoy, estoy en ello. Te cubro. Vale. Bueno, espérate que me voy vale lo, lo mismo antes, tu escalera, ¿vale? Vale, escalera. Me subes. Oh, pero qué chitada. ¿Mata más ahora o no? Sí, la verdad es que se nota, eh. Intenta apuntar la cabeza siempre que puedas, si sí. la cabeza más los dos Ojo, esto, mira, regalito. Hostia, madre mía, lo estamos hinchando a puntitos, eh, chavales. Pipeón, pipeón, pipeón, pipeón. Hay carpintero, eh. No estaría mal pillarlo, eh. Pillalo si quieres. Carpintero. Me ha preguntado: ¿eh, ¿Vendes algo? Le he dicho: No, esto todo para, por si sale algún jugador. Y me ha dicho: ¡Ah, Lambi! La ¡Cúbreme! ¿Por qué? Y le he dicho que solo tenía 12 jugadores que no quería vender nada. Y me ha dicho: Bueno, ahora tienes 11. ¡Hijo de puta! ¡Sal! Voy. Ay, eh... ¡Hostia! No, no se puede subir. Está chungo para subir. Vale. Me cubro No, no, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, No me balas ¡Pero pasa, cabrón! ¡Me has dejado encerrado! ¿Cómo? Pues si estoy tirando. Corre, ver. Ah, corre, pero, chavales Vale, te puedo revivir. Me puedo revivir. Sí, voy. No sé si por detrás hay algo, Que no lo conozco de nada. Eh, no sé por qué, pero te he salvado dos veces ya, eh. No, no, me tengo que ir ahí. Hay 15 me tengo que ir. loco. ¿Pero dónde tienes que ir? ¿Dónde está tu cita? ¡Mero, mero! Gracias por ese pedazo de follow, máquina. Gracias, gracias. Aquí siempre con los huevitos Este es el último. Vamos a hacer un suicidio. Uy, no no, no me gustan a mí los suicidios, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ven, ven. ven. Hazme caso, ven. Ven, ven, ven. ¿Dónde tengo que ir? Sígueme, sígueme. ¿Dónde es? A ver, ¿dónde estás? A ver, te veo. Vale. Vamos arriba, vamos arriba, ¿Donde, donde. Aquí es más fácil cubrir. Sí, la verdad es que sí. Porque... Bueno, no sé yo qué decirte, eh. No sé qué decirte también. Gente, ¿qué vale, pensáis vale, vale. vosotros? Vale, vale. Vosotros sois unos vale, vale, vale. cracks, vosotros pilotáis, vosotros entendéis, vosotros solo los Yo mayores. me tengo que ir, así que. Que el público piense rápido. Mata a ese y ponte prepárate en las quintas. Sí, Tú pone. En la genita, chavales. Mal. Le se viene. Eh, pone como Mustang y Sally en el juego. Y te Ahora te te va. Va. estoy por vosotros, eh. Tengo dos balas de Mustang en Sally Solo son no más la, las últimas dos. Pero, pero luego te, te, se te recarga o nunca se te vuelve a recargar? No, no a veces que sale la munición no se recarga. Ah, vale. Bueno, pero tiene que salir munición, ¿no? Porque tendría que ir a tocar ya una munición ahí. Fuera te eh. ah, Marieta. Tengo una monga. Yo macho El Lambi la marcha, solo hay Fonsi. No, yo no, también a la bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. me muevo. Vámonos, yo me voy a tomar, me más. ¿Sí, ¿sí? ¿Sí, ¿sí? a de Vete, vete, vete a dar una vuelta. Me voy a dar una vuelta. A ver si sí, me invitan a algo. Si jugamos a la mongas te, te paso WhatsApp, ¿vale? Sí, mi amor. O sea, me he encerrado yo solo aquí. Me ¿Qué me Yo ya tú sabes, Me ya. acabo de encerrar! No. Pues pues ¿Puedo subir? ¿Puedo yo, subir? Yo, yo quiero ¿Cómo? un poquillo No ya. sé yo qué puedo hacer aquí Cadera, cadera, que va, que va Imposible, tío Tenía, Estaba recargando, y estaba subiendo, estaba corriendo no quería probar un negrito no. San no, no está mal, tío Mis primeras partidas ¿no? están bien, eh chavales <risa> Me flipa un huevo la canción del fondo No lo tío? sabes No sé por qué me flipa un huevo, chavales No lo...